Encontrar tipos de letra de una manera rápida y cómoda ahora es posible en Photoshop 2018. Soy Henry Pineda, te invito a esta lección y a ponernos el overall. Vas a capturar el tipo de letra en JPG, luego te vas a ir aquí al menú texto y vas a poner igualar fuente. Vas a esperar unos segundos y aquí lo que tienes que hacer es acortar el área de trabajo para que automáticamente Photoshop lo pueda encontrar en la parte derecha. Esperas unos segundos y ahí tienes el resultado. En la parte superior son los tipos de letra que están instalados en el sistema operativo de tu computador y en la parte inferior son tipos de letra que te sugiere Adobe cuando los has descargado desde Typekit e igual incorporados en tu ordenador. Enhorabuena por Adobe por regalarnos esta perla escondida. Te invito a suscribirte a mi canal y nos vemos en la siguiente lección.